Felipe, Margarita, Eri 120. Saludos desde Miami, lugar de residencia de chipatones delincuente. Aquí presente Javier Santara. Tenemos siete por ahí. Como estaban las claras hoy, fíjate que la transmisión no se veía 20, 27 ya. 20 personas de un leñazo. No se veía la transmisión. Saludos Movimiento Libertario, saludos Víctor Pérez, saluditos para Lian Díaz, eh, Archifof de Cuba, 8 aquí, saludos, Archie, eso es, anarquista de Cuba, saludos, saludos maestro desde West Palm Beach, Las Palmas que están al oeste. Hola maestro, mi saludo, mi respeto para usted. Anarquista de Cuba, anarquista de Cuba, qué bueno. Está bien. 36 personas conectadas. Saludos desde Kentucky. Vamos con todo mi tocororo. Quiero aclarar que la gente me pone tocoloro, No, no, no no es tocoloro, Este me escribió tocororo. 48 conectados. Es tocororo. Porque el pájaro, cuando él suena, hace to, y por eso le dicen Tocororo. Ese nombre se lo daban los aborígenes cubanos. Saludos desde Niágara Falls De las cuataratas del Niágara, qué bueno. Tocororo, nunca se deje ver. Saludos desde Jayalía. Qué buen lugar Jayalía. hay muchos cubanos allá. Nunca se deje ver. Las clarias atentas, no sé qué. Ay, cómo estaban esas clarias. Un programa de los alzados de la Escambray. Eh, estoy en eso. Estoy releyendo. Porque son muchas cosas y tengo que refrescar conocimiento. Y siempre se va alguna cosita, tú o sabes, cuando la gente lee mucho el programa del escambray, saludos desde las de palmas de Gran Canaria. Eran siete palmas, ¿no? ¿Cómo era? La palma Gran Canaria, Cabrera, Menorca, ¿no? Saludos desde Formayer, saludos maestros desde Miami de un saludo para todos, 50 personas conectadas, 55, como estaban en esa Claria hoy, fíjate que no, eh, Palmas de Gran Canaria, la gente de California, esto va a todo tren, saludos de Miami, Siete sí, Canarias, sí, eran siete. Eh, allá un, un, un volcán que casi acabó con todo una vez, sí, yo me acuerdo de eso. Escúchame, eh, Manolo. Dame un poquito de café, por favor. Para cuando ya. Que me hagas un poquito de café para cuando ya acabe la transmisión, por favor. Cuando yo acabe la transmisión. ¿Ok? Dale. 55 personas conectadas. Muy bueno. Palmas de Mallorca. Porque eso es allá en las Baleares. Están las palmas de Gran Canaria. Son ocho islas en la Canaria. Ocho más, bueno, yo pensaba que eran siete. Pero bueno, no importa. Lo que importa es el, el, el, el corazón de los canarios. Tú sabes que los canarios fueron los que se dedicaron en Cuba al cultivo del, del tabaco. Y se sentaron en la zona de Pinar del Río en vuelta abajo. Porque las tierras de Pinar del Río son buenas porque son tierras semi y el, el tabaco no es de mucha agua. La Gomera, Fuerteventura, sí sí, sí lo sé. Gracias. Y entonces... En las canales se debe dar el plátano y también la, la, la, la papaya, la, la carica papaya, porque el nombre de la papaya es carica papaya, los comunistas no saben nada de eso. Cuando acabe ese café está frío. No, lo recalentamos todo oído eh, encima de Lanzarote, sí, yo sé. Isla que se llama La Graciosa y está La Gomera también, ¿no? Ahí no se llama La Gomera. Hace tiempo yo, hace tantos años no leo nada de eso hacía bueno un programa sobre la familia del demonio de Fidel Castro y si Raúl Castro es hijo del policía de Virán. Bueno, no tenemos, eh, habría que hacerle un conteo de ADN. No parece, porque todos son gallegos y él es distinto, pero bueno. Dicen que tiró más a la mamá. Riquísimo el plátano y la papaya. Adelante, maestro de la semilla que está plantando, logrará sus frutos todo a su tiempo. ¿Sabes algo sobre Rolando Cubela? No, los comunistas decían que Rolando Cubela era el marido de... El comandante Rolando Cubela, que era del.. del directorio creo, no me acuerdo muy bien, sí, del directorio creo. O del Partido Socialista Popular, de uno de esos dos, es el frente de Cambrai, decían de Cubela, el cabello de Atila se te quiere, Ale, te quiero, Ale. Un plátano en la tuna cuesta 25 pesos. El, el tunero mami, Elizabeth Pérez. Rolando Cubela, cuando ya se le viró y no lo conocían y querían cepillarlo, a Cubela le metió 25 años a cárcel. Y, y dijo que lo llevaba con consideración. Y después dijeron que era de los dos homosexuales el, el activo. Imagínate. Hasta el mango aquí es riquísimo. Una isla que llueve muy poco en el año. Y los frutos. Sí, pero en las Canarias no llueve, pero ellos tienen un sistema para recoger en acequias el agua. Porque eso lo llevaron los árabes y lo aprendieron de allá de las tierras de Granada. Eh, los árabes. En el mundo árabe no había agua y ellos crearon un sistema de canales que desde los montes Satlas allá venía el agua por abajo de la tierra en pozos subterráneos y en las Canarias lo mismo. No llueve pero recogen el agua y entonces lo usan para el riego. Muy inteligente. Ellos se fueron a la zona de, de Vuelta Abajo, al generalmente al cultivo del tabaco porque eran muy trabajadores. Y en, yo creo que en, todavía en la Canarias se deben sembrar tabaco. Mi tío y mi padre estuvieron muy cerca de Camilo sus últimos días. Vamos a hablar del tema de Camilo otra vez aquí. Live, señores. ¿Qué pasó? Mira, eh, te voy a explicar porque alguien escribió y dijo que no, que Camilo voló hasta Colombia, que ya lo esperaban. Bill, gente. Eso no es cierto. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando la revolución triunfó, para mantener primero el orden constitucional porque ya se había roto la estructura de poder y mando del otro gobierno, había que crear una nueva forma de gobierno, entonces Fidel divide la fuerza de esta manera para mantener el orden del país. A Camilo, acuérdate que eran cinco frentes guerrilleros con 120 comandantes, ahí habían desde un cura como el padre Sar Sarría que era un sacerdote que era comandante de la revolución y se alzó, fíjate, ahí huchó todo el mundo de la Iglesia Católica, 80 personas conectadas, a la gente de Orlando, Emilia. Entonces, eran cinco frentes guerrilleros con 120 comandantes. Había un psiquiatra como Ordaz, el Mataloco, de ahí de, de Mazorra hasta el padre Sarría un cura. Entonces, ¿qué sucedió? Se hacen cinco frentes guerrilleros solamente del Movimiento 26 de Julio, sin contar los frentes guerrilleros del Escambray. Porque la gente del partido eh, auténtico de Prío no pudo formar el Frente Guerrillero, que lo querían hacer entre Moa, lo que es la cuchilla de todo y Baracoa ahí, porque Almeida estaba en el frente, Mario Muñoz Monroy, que su misión era cercar la ciudad de Guantánamo siempre, ahí es donde se establece la columna de Ubermato, y tener rodeada la provincia de Santiago de Cuba Emilia Angélica, son de los buenos cubanos Buenas tardes maestro, saludos Eliezer, qué cosa, ¿Qué? eliecer es un tantullero. Cinco frentes guerrillero El frente número uno, José Martí Comandancia General del Ejército Rebelde, La Plata, Sierra Maestra Frente número dos, Fran País García Comandancia General, Sierra de Cristal, Pata de la Mesa Frente número 3, doctor Mario Muñoz Morroy, Cuchillas del Toa, San, eh, Santiago Guantánamo, ahí pegado. Ese es el grupo Santa María Loreto, si mal no recuerdo. Frente número 4, Delio Gómez Ochoa, Alturas del Maniabón, que comprende desde la Sierra Cubita Norte hasta la parte de Jibara, todos esos grupos montañosos donde vive la Polimita pista. Y el frente número 5 de Medio Escalona, en Pinar del Río. Allá viaja mmm, Camilo con la invasión y se junta con la gente. Eso estaba en San Juan y Martín, que hoy hay muchos pinares por esa zona y eso. Ahora, aparte de eso, en las alturas de Habana y Matanza, que son pequeñas lomas, había un capitán del ejército rebelde que tenía dos columnas bajo su mando y cerca allá de la zona de Guine había otro que tenía otra columna bajo su mando. Esa era la unidad estructural del ejército rebelde. ¿Pero qué pasó? Cuando triunfó nuestro comandante en jefe, querido del alma, que nos dio esa república tan digna. Esa república tan digna. Quiero saber, no me voy a salir de aquí. Después tocamos, que ya tengo la tarde, ya me gané el pan. Ahora voy a hacer el verso. ¿Qué pasó? Él triunfó. Tiene que partir a La Habana porque él es la cabeza del movimiento 26 de julio, no de la revolución, porque... Ellos se quisieron robar todo esto. Cuando tú oías las transmisiones de Radio Rebelde, donde transmitía Carlos Franchi, el famoso periodista aquel que luego fundó Prensa Latina, si mal no recuerdo, para empezar a contrarrestar las acciones de la prensa norteamericana, de la UP, y toda esa tonga de prensa que estaban contando la verdad en los días en que ya empiezan a protestar porque están fusilando gente. Y el Che sale y dice, hemos fusilado y seguiremos fusilando en los primeros días del triunfo revolucionario. Al él triunfar, como Fidel Castro es la cabeza del movimiento 26 de julio. Porque tú te das cuenta que ellos quisieron llevarse toda la gloria, pero no fue así. Mira nada más para que tú veas. Cuando transmitía Radio Rebelde decía así, aquí Radio Rebelde órgano oficial del movimiento revolucionario 26 de julio y del ejército rebelde te das cuenta porque el ejército rebelde eran todos los grupos que combatían incluyendo el directorio el frente del, del partido socialista popular y el frente de los Gutiérrez Menoyo que después dijo que Menoyo era un comeback y los comeback eran ellos pero bueno, no importa eso no viene al caso entonces, él triunfó cuando llega a La Habana el Che se quedó con la fortaleza de la cabaña y Camilo con Columbia. Colombia era el cuartel general del ejército, allí donde estaba Francisco Tabernilla. De donde huyeron la noche, del 31 de diciembre, Batista y sus principales cómplices, después que se llevaron todo lo real. Entonces él manda a Raúl Castro junto a Ubermato y Almeida a sitiar la fortaleza del Moncada. El jefe de la fortaleza del Moncada era el coronel Rego Rubido y él se rindió y hubo una fusión del ejército nacional porque a Batista no lo quería nadie, hubo una revuelta en, en un cuartel de Matanza que se llamaba Goycuría, y allá participaron el coronel Blanco Rico y su hijo, y Neraro Sosa, no sé, algo así, no me acuerdo los nombres ahora, y mataron a toda aquella tonga de gente, y después hubo una revuelta de la policía y la marina el 5 de septiembre del 58 en Cienfuego y tuvo que mandar fuerzas para allá y matar a todo el mundo, porque la... Cuando Grau gobernó, hizo una reestructuración del gobierno y cambió los estamentos militares. Entonces cuando Batista vino, volvió a traer a la gente que venía con él desde el 30. Entonces les aumentó el sueldo a mil y pico de pesos, ciento y pico de pesos a los soldados, ciento noventa pesos a los tenientes. Y así subió los sueldos para ganarse, amigo. El dinero valió una fortuna. Entonces, triunfo de la revolución, la columna de, Cam... de Ubermato y de Raúl del Frente Guerrero de Raúl, cerca en Santiago, y Santiago se rinde. Entonces, ¿qué hace? Deja a Raúl en Santiago de Cuba. Lo tiene que dejar allí porque, para que se haga cargo del control. A Ubermato le da la provincia de Camagüey, porque era la más belicosa del país. Él se queda en La Habana y Camilo se queda en Colombia al mando del ejército rebelde. Era el jefe del Estado Mayor del ejército rebelde. El Che está en la cabaña y Almeida creo que lo manda para Pinar del Río, si mal no recuerdo. Hace 40 años yo leí todo eso. Tengo que refrescar conocimiento. Entonces, Raúl, muchas gracias, Ricardo Muñiz. Gracias por tu superchat, mi, mi hermanito. Entonces, Raúl Castro no pudo esperar ese día del 28 de octubre, del fatídico accidente, de la pérdida de, de Gorriarán, en Colombia con Vilma, porque él estaba en Santiago de Cuba. Era imposible. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue que ellos tratan de vincular a Cenén Casa Regueiro, diciendo que volaron hasta Camagüey y que de ahí volaron a dejar a Cenén en Santiago. Pero no es verdad, porque Cenén no voló en ese vuelo. Cenén murió en el año 91 o 92, si mal no recuerdo. De un cáncer, creo que es Tomacal que era el hermano de Julio Casarregueiro. Que era el viceministro primero de la far o algo así en esos años. Esta gente lo ha movido mucho. Eran 120 generales. Eran 120 generales hoy en el, el MINFAR porque eran 120 comandantes guerrilleros. Esta gente todo lo tienen estructurado igualito. Entonces, ¿qué pasó? Se en Casarregueiro no voló con ellos, como ellos dicen que fue que lo dejaron en Santiago y Viraron. fue al contrario cuando ya yo, ellos, Camilo vuela el C-28 por la mañana a Camagüey porque como le han quitado el mando militar a Ubermato y Ubermato está preso, no era en la cabaña como yo dije me equivoqué, creo que era en el Príncipe porque sí sé que no era en el Castillo de Taré, porque en la cabaña estaba el Che creo que era en el Príncipe son muchos datos entonces exacto, esa mesa redonda es de los años 2000, búsquenla por ahí 2001, 2002 eh, ¿qué pasó? que ellos van carreteando son las 6 y un minuto exacto el vuelo, el avión es un Cessna bimotor generalmente nuevo, tenía pocos años de uso, creo que dos años el número era far 53 muchas gracias Adriancito por tu contribución y cuando ellos van saliendo es de noche llueve hay unos palos de corriente así, ¿tú te acuerdas los palos de la, de la luz pública? Que cuando llueve parece que está cayendo como una lluvia. Entonces la pista está oscura. Los aviones no necesitan luz para despegar porque ellos tienen una instrumentación. Tienen el horizonte artificial, tienen el altímetro, tienen un barómetro de temperatura. ¿Entiendes cómo funcionan? Entonces, ¿qué sucedió? Cuando ellos van carreteando, carretear se llama para coger la pista de salida, ya le habían dado la salida, cuando van a acelerar dos jeepis del ejército rebelde, se les meten en el medio. Rápidamente la escolta se pone en, en guardia, gracias a las 121 personas. Entonces, Luciano Fariña, teniente, coge la pistola y Gorriarán andaba con la histórica Thompson y una chaqueta. Pero ven que es Enem, porque el avión tiene luces, y toca por, por el lado de Camilo y le dice, Camilo le dice, ¿qué pasa? señor? dice, comandante, dice Fidel que necesita que me lleves a Santiago de Cuba porque hay un problema ya con Raúl, con la gente del Moncada. La revolución empezaba y esos años fueron muy convulsos. Después de eso ya viene el año 60. Ya se está preparando la invasión a Cochino En el mismo año 60 empiezan los... Muchas gracias, Adrián empiezan a quemar cañaveral y a hacer sabotaje. Ya el papá de los días balara ha fundado la, la organización de la Rosa Blanca porque se dan cuenta, porque ese se sabía que Fidel era un sinvergüenza, que fue el hombre que fue al Congreso y dijo que no lo amnistiaran porque él lo conocía. Y entonces comienzan a conspirar la gente que hizo la revolución, la gente del directorio, muchos del Partido Socialista Popular, los ortodoxos que quedaban, la Iglesia Católica, otra vez... Pero lo, los grupos que quedan en realidad están confundidos porque él va a la prensa y dice que la revolución es verde, que nunca pactará con un imperio malo que le robó los países sobre las esteras de los tanques, Rumanía, Checoslovaquia. Y entonces, en el año 57 hubo una represión soviética enorme en, en Checoslovaquia y en Rumanía, que fue terrible aquello, en Hungría, perdón, Budapest, allá acabaron. Y eso estaba vigente ahí. Entonces... Cenén le dice, lléveme comandante, que Fidel dice que de urgencia, y él le dice, yo no voy para Santiago de Cuba, Cenén, yo voy para La Habana. Yo te puedo llevar y allá te mando en un Fury. Entonces, el jefe de la escolta le dice a José Luis Rodríguez, bájate tú, porque es el jefe. Su deber es como jefe quedarse al lado del jefe del Estado de Mayor, que en este caso es Camilo, pero Camilo que tiene confianza con este Guajirón dice no, bájate tu cabeza y deja que Félix se vaya conmigo y luego yo mando el avión para que te busque el avión llevaba combustible para tres horas de vuelo oye, vayan analizando tres horas de vuelo un avión que no se sé hundía volando en medio de una isla al norte tiene toda la caballería de las Bahamas, la Florida está allí mismo están carcos y tú y con carcos caicos y turcos más al este y al sur está Archipiélago del Rey la Reina toda la callería sur desde el Golfo de Guacanayabo en Manzanillo hasta Cayo Largo del Sur y después Lepino, y después del lado allá por el lato de Atibonico por donde salió Hernán Cortés también hay Cayo ahí en la península de, Gua de Guanacavide era imposible podía hacer un, un aterrizaje de emergencia en cualquier lado, el mar era bajito y los Cessna no, Cessna no se hunden inclusive se quiso hacer una comisión para buscarlo y él dijo que no que no, que, que el muerto estaba sepultado en el mar y el que viviría eternamente en la memoria del pueblo de Cuba en el pueblo hay muchos caminos, en el famoso discurso aquel para que la gente se olvidara en esos días hicieron un paripés de que Raúl se había perdido en la Sierra Maestra y a la gente le interesó entonces fue imposible que el comandante Gorriarán se le cayera el avión y se hundiera porque llevaba combustible y estaba cerca de tierra. El aeropuerto más lejano que estaba estaba a 10 o 15 kilómetros. Entonces no pudo ser posible que aterrizara en Colombia esa noche y que lo estaban esperando Raúl y Vilma, como me dijo alguien aquí. Porque es imposible, porque Camilo era el jefe del Estado Mayor del Ejército y yo estando en Colombia, inclusive en el aeropuerto de Ciudad Libertad, conozco eso al dedillo. Son unas de pabellones así, uno al lado del otro. Donde estaba la posta, tuvieron que desarmar la posta entera. Raúl no tenía jurisdicción en Colombia porque Camilo era el jefe del Ejército rebelde en ese momento. Eso es imposible. No tiene lógica ninguna. Porque ¿quién no lo va a ver allí? Días después de su desaparición, el comandante Cristino Naranjo, que era de la gente de Camilo, comenzó una investigación y fue allá a preguntar qué había pasado, haciendo un análisis. Y a su vuelta a Colombia, lo mató Beatón, el capitán Beatón, le dio un tiro porque dijo que no lo conocía al comandante Cristino Naranjo, un hombre que en la guerrilla todo el mundo, che, era indiscutible su figura por la boina. Y el comandante Cristino Naranjo igual, es imposible. Entonces lo que pasó fue lo siguiente. Ese rumor que se decía que donde lo mataron cerca del aeropuerto de Camagüey construyeron un semi internado, lo más probable que sea ese el rumor porque ese avión nunca salió de Camagüey. Déjamelo ahí, Pipo. Yo lo cojo ahora. Imposible. Ese avión no salió nunca de Camagüey, hijo. Lo que pasa es que el hombre sube la torre de noche y no se ve porque la torre lo que usan son binoculares y el avión cuando le dan la ruta de vuelo, ya, el avión vuela por instrumento, hijo. Exacto, que Raúl se había perdido. Ese avión jamás despegó. Lo cogieron, lo pintaron y le cambiaron la insignia del ejército rebelde y el número de la FARC. Esa historia que hace el comandante Félix Acosta. De que se aterrizaron en Varadero y que el Aragonés le dio un tiro. Todo eso son historietas. El avión lo dijo el jefe de la escolta aquel día en la mesa redonda frente a toda Cuba. Y apenas aquel día. Y Randy le pregunta, porque es que todo el mundo quiere saber. ¿Tú crees que Randy Alonso no quiere saber? La muerte de Camilo en Cuba es una incógnita y un deseo de que todo el mundo sepa. Y Raúl y todo el mundo estaba a la expectativa allí. Y dice Randy, bueno, ¿y qué más pasó? Porque dijimos... Este fue el último hombre que tuvo contacto en vida con el comandante fuego la noche del accidente Dice, no, que yo me subí a la torre Y cuando me iba el comandante me dio la chaqueta Traía todavía la chaqueta negra con los grados de comandante del ejército Un viejito ya, como ochenta y pico años Y dice, el bueno, ¿y qué más pasó? Dice, nada, que... Sabe una cosa, Randy, le dice, dígame Dice, el avión nunca se comunicó con la torre ni para pedir vectores ni ruta de vuelo y grande dijo así y entonces ahí cortaron rápidamente porque la seguridad estaba mirando y la gente la seguridad tampoco sabía nada de eso y empezaron a poner la canción tu nu nu nu nu esa misma cancioncita de mierda que siempre ponían en las, en las jornadas ideológicas Camilo y Che se lo echaron al pico es que no hay otra explicación hijo se lo echaron al pico por eso es que la tropa de Camilo la licenciaron toda. Ellos licenciaron toda la tropa de Camilo. Y los más visones los mandaron a estudiar a la Unión Soviética. A una escuela militar. En un polígono, en una zona militar que estaba creo que en Kazajistán o en Azerbaiyán. Por allá los mandaron. Perdón. Perdón. Es imposible que haya pasado de otra manera. Hermano, hay que olvidar... Y perdónenme, no hice hacer la historia para contarla. Nunca antes había hablado alguien así de la historia de Cuba. Muchas gracias, gracias, maestro, por esas explicaciones tan entendibles. Gracias. Chisme like, chisme y es like. Ahora estaba reunido ahí Ángel Delfana Fana, que, que yo tengo un gran concepto de Ángel Delfana y del histórico presidio político. Que están esperando a este muchacho que fue allá, el que liberaron después de 29 años. Eso es muy sentido, eso es muy bueno. Ese, todos esos hombres que están ahí por su valor y arrojo deben ser venerados. Pero hasta ahí, hasta ahí, eso es válido, pero de ahí para allá, de ahí para allá no se le hace nada a la tiranía, porque eso a la tiranía no le hace nada. A la tiranía lo que le hace es que toda esa gente se una y digan, ha llegado el año del jubileo para el pueblo de Cuba. El pueblo de Cuba tiene que... Yo voy a escribir un manifiesto político para el pueblo de Cuba en estos días. Yo soy muy bueno con la pluma. Y lo voy a distribuir en las redes sociales para que sea conocido por el mundo. El manifiesto para el pueblo de Cuba en su jubileo. Después de 64 años de tiranía, es hora de que el pueblo de Cuba vuelva a su tierra como un día. Después de 70 años de cautiverio, volvió el pueblo de Israel. Y ahí voy a hacer un resumen extractado. Tú sabes que yo soy bueno para sintetizar. De toda la barbarie y de toda la gloria. Y de todo el tiempo perdido y de toda la deshonestidad que se ha vivido en esos 64 años. Chiquitico, con una página yo tengo, no hace falta más nada. La historia de Cuba mejor contado. Nunca no es, no fue, nunca será. Yo lo voy a hacer... Es que esta gente han triunfado y ganaron y están ahí porque ellos acabaron con la esencia que mantiene vivo una nación, que es el patriotismo, criatura. Y sin patriotas no hay patriotismo, y sin patriotismo no hay padres, y viceversa. Tú no viste unos videos de Michael Osorba cuando él estaba ahí en La Habana con toda esa tonga de muchachito, pobre, de la raza negra, ripiaditos, empobrecido como si fueran eh, muchachitos de un barracón de esclavo, un baita, un batey de esclavo, no los viste y él él con unas cadenas, unas esposas puestas decía, voy a hablar así porque a mí me gusta hablar así. él decía cuando yo diga Díaz Canel estaba todo el pueblo ahí de San Isidro. cuando yo diga Díaz Canel ustedes dicen singao, Díaz Canel singao, Díaz Canel singao y todo el mundo singao, singao, singao. que me perdone la palabra yo no hablo así, pero te lo digo para que se, ¿por qué? porque porque Michael Osorbo. Y todos esos muchachitos son el subproducto del hombre nuevo, mijo Son el subproducto del hombre nuevo, chico. Camilo tenía una novia. Te voy a hablar de Camilo porque la gente no... Primero que todo, te voy a decir que no fue un gran jefe guerrillero como lo quieren pintar. Él era el señor de la vanguardia porque era un muchacho loco. Los muchachos son locos. Cuando yo era un muchacho... Yo me iba allá a unos júcaros de mi pueblo y me tiraba de cabeza de una mata. Que hoy, hoy me da miedo bajarme del escalón del baño de mi casa. Entonces, el muchacho loco, eran todos pistoleros del valor, igual que ellos. Porque fueron criados con valores. Él viene y el periodista le pregunta... Y esa virgencita, él traía una virgencita, todos traían cuentas religiosas, sabaches, los abacuá con sus ideas, sus manos de orula, todos, porque todos creían. Porque todos fueron criados. ¿Quién era Franco País? Hijo de un pastor bautista, criado con esos principios, entonces no le pueden aceptar la tiranía a nadie, porque la tiranía es un principio satánico. Cristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Cuando Dios puso al hombre en el Edén, le dio la libertad, que ese es el albedrío, tú coges el camino que tú quieras, Dios no te fuerza. Dios te dice, el bien y el mal, tú eliges y después tú pagas las consecuencias. Si elegiste el mal, cosecha las consecuencias, si elegiste el bien, igual. Si tú tienes un hijo y tú le dices, estudia y se prepara y se hace médico, cosecha los frutos de su elección. Y si el otro se pone a hacerse tatuaje, a fumar marihuana, a beber alcohol, a baguear, a dar puñaladas, le echan 40 años de cárcel, está cosechando el fruto de su elección. No hay bendición ni maldición, hay elección. Entonces, ellos destruyen la sociedad. Ellos destruyen la sociedad. Porque sabían que en ese cimiento moral ellos habían echado abajo una, una dictadura. Que no era un tirano, porque cuando José Antonio Echevarría Bianchi está en Radio Reloj y lee el histórico aquella histórica locución donde dice Pueblo de Cuba que me escucha en este momento acaba de ser escuchen la locución de José Antonio para que ustedes vayan comparando pueblo de Cuba que me escucha en este momento acaba de ser ajusticiado revolucionariamente estás oyendo revolucionariamente o sea que José Antonio Echevarría era un revolucionario entonces la revolución no la hicieron los comunistas. ¿Te das cuenta? Revolucionariamente, en su propia madriguera del Palacio Presidencial, el dictador Fulgencio Batista era un dictador, no era un tirano. Porque hay una confusión entre dictadura y tiranía. La tiranía es el despotismo total en una sociedad como era Nerón pero el dictador no, el dictador gobierna por dictado y reconoce la propiedad privada y la prensa libre las instituciones, la sociedad civil y de una forma aunque haya censurado y haya abolido la democracia, todavía los partidos políticos están aunque no funcionen hay una diferencia no Entonces, cada vez que la gente dice aquí no, es la, es la dictadura cubana, eso no es una dictadura es una tiranía una tiranía donde no se respeta ni se conserva ni se acepta la competencia ni ninguna oposición mi, de tiranía total. Y, y bajo todas esas cosas, ellos meten una ideología. ¿Por qué tú crees que ellos alfabetizaron al pueblo de Cuba? ¿Tú crees que ellos alfabetizaron al pueblo de Cuba para enseñar a la, a, a la población cubana a leer y escribir? ¿Tú crees que lo hicieron para eso? Porque es que la capucha piensa. Cuando comenzó la campaña de, de alfabetización, aquella canción. Somos la brigada, Conrado Benítez. Somos la vanguardia de la revolución. Oye, ahora como viene ahora? Con el libro en alto cumplimos una meta. Llegar a Cuba, la alfabetización. Esa meta era enseñar al guajiro que no sabía leer. No para que aprendiera sino para adoctrinarlo. Porque la ignorancia es un vacío que tú lo llenas con algo. Y si el guajiro tú no, no lo alfabetizabas, entonces podías meterle la idea en la cabeza de que el comunismo era malo. Por eso los guajiros al escambray se fueron al escambray. Porque no cayeron en la trampa de la alfabetización. Te das cuenta cómo todo vino. Entonces ganaron el el sexto grado y después vino rápidamente la campaña del noveno grado para seguir metiéndole el veneno. Porque si tú no sabes leer y escribir, no puedes leer el manifiesto comunista y no puedes leer los discursos de comandante jefe. Y si no tienes radio, al menos va a la prensa escrita. Ese es el cimiento ideológico de una tiranía. Esos postulados no los inventé yo. Así como los de libertad y republicanismo nacieron en la revolución francesa, también nació toda esa maldad con los jacobinos, los comunistas. Entonces te enseñaron a leer y escribir, pero no podías escribir abajo Fidel, tenía que decir, viva la revolución. ¿Entiendes? Por eso es que a los guajiros del escambray le quitan las tierras, porque a los guajiros le daban comida a los alzados. Y entonces, vienen los comunistas y dijeron, pero nosotros les dimos tierra para que apoyaran la revolución, no fue para que sembraran malangas ni criaran cochinos, para los alzados que son enemigos de nosotros. Pero el pueblo nunca ha pensado, ¿por qué? porque pensar, pensar como tal, es un grupo reducido así, no todo el mundo piensa, entiendes cómo funciona, y eso ha sido así a lo largo de la historia, ¿por qué el ataque a la religión te voy a decir algo, en Cuba todas las instituciones están minadas esa declaración que hizo en México el gran maestro el venerable maestro de la logia masónica, eso es verdad, ellos infiltraron la masonería la iglesia, los testigos de Jehová y todas las iglesias y fueron creando allí líderes que en el futuro se quedaran con el liderazgo en las iglesias por eso Jaime, Lucas, Ortega y Alamino dijo allá en aquel famoso festival en Cuba nada más hubo una revolución la que empezó Carlos Manuel Céspedes y la que continuó Fidel hasta hoy. Claro maestro, en Cuba cuando piensas te hacen tierra. Eso es verdad. Este hombre es verdaderamente un libro de historia. Gracias por eso. Saludos desde California, el estado de Dorado. Y tú sabes, para que tú veas lo que es. Mira, qué bueno que este hombre me tocó eso. ¿Cuánta, fue, ¿Cuánta gente fue a California en la época del oro? ¿Y cuántos allí dieron pico y pala toda la vida y murieron en la ruina? Y allí había un chino que lavando y planchando se hizo millonario porque él cogía la ropa embarrada de polvo de oro lo iba acumulando y cuando terminó después de 20 años se hizo rico. O sea que el dinero no está... Tener dinero no está en estar en un banco, ni tampoco en tener una mina, está aquí en la cabeza. Todo el mundo fue a picar. ¿Cuánta gente habrá dejado su vida en esas largas y maratónicas jornadas de estar picando piedra y sacando con aquellas bombas de vapor? Y el pobre chinito lavándole a todo el mundo allí. Cogía el polvito de oro que venía en cada ropa embarrado y lo fue acumulando en el agua. Porque como el oro es uno de los... ...tales más pesado que hay. Entonces, él se hizo rico y los demás pica piedra, pobre. Y lo mismo pasa con los que quieren tener dinero y lo mismo pasa con los que quieren tener libertad. Entonces, el pueblo de Cuba tiene que pasar a una segunda fase de lucha. ¿Entiendes cómo funciona? Un matrimonio, se hace una fiesta y están en la boda y van a la luna de miel. No pueden quedarse... Vestidos de novia en la habitación tienen que cambiarse otra ropa Porque van a pasar a una segunda fase de la relación Y el pueblo de Cuba lleva 64 años en el exilio Gritando lo mismo Y como digo, tú entras a todas las plataformas de los influencers El mismo cuento lo cuenta todo el mundo diario Y la tiranía sabe que eso no les hace nada Tú no viste la directa mía de hoy como no se podía ver nada interrupciones totales y el ataque de todas las clarias es por eso porque porque la verdad sí es peligrosa un hombre que piensa es el peor peligro que puede tener una sociedad los grandes cambios en el mundo y en las sociedades lo han hecho los hombres que piensan las revoluciones no las hacen los hombres que no tienen ni pensamiento ni dinero todos ellos eran hijos de millonarios que estaban en las universidades por ejemplo, Bill Mespin, el padre y la madre, los apellidos de ella, Guy Joyce, esos no son apellidos castellanos, son franceses. Y su padre era un rico comerciante de Santiago de Cuba, y por eso pudo ir a la universidad a estudiar arquitectura. Raúl Castro también es arquitecto, de ahí se conoce. Entonces sobreviven todos, ellos sobreviven por el dinero del padre. Cogían al hijo del, del, del carbonero que que estaba vendiendo los bonos del 26, lo arcaban en una mata porque el papá no tenía dinero. Pero cogían al hijo del doctor y venía el abogado en, en su móvil del 58 y le decía, ese es el hijo de don Ramírez. Suéltala, toma 20 pesos. Y el teniente lo soltaba. Por eso sobrevivieron. Por eso es que ellos, sabiendo el poder que tenía el dinero, porque ellos sobrevivieron a la revolución, el año 60, hacen el cambio de dinero. Y dejaron... A los bancos, los bancos extranjeros que operaban en Cuba, los dejaron sin dinero. Al quedar los bancos sin dinero, porque ya no valía, los bancos quiebran y se tienen que ir del país para ellos cogerse los bancos. Entonces, entran en enemistad, mira cómo todos lo armaron, entran en enemistad con los yanquis. ¿Y qué es lo primero que afectan en Cuba? El primer leñazo de la reforma agraria no era para quitarle la tierra a los latifundistas cubanos era para afectar a la United Fruit Company, porque Castro sabía bien claro que esas 500.000 hectáreas de la United Fruit Company era el imperio económico que le quedaba en América. Porque ya desde el año 48, el gobierno de Jacobo Arbenz había hecho una reforma agraria allá. En esos días donde el Che conoce a su novia Hilda Godina, su mujer aquella famosa, ahí el Che tiene problemas con esa revolución que había porque era un aventurero que venía desde allá con el amigo aquel viaje en motocicleta que hicieron por todo el cono sur y él llega a México huyendo de esa represión que desató el nuevo gobierno de Guatemala apoyado por la CIA que derrotó a Arbenz que era un nacionalista guatemalteco pero que creo que su familia era austríaca o o, o suiza o algo así por eso él ataca a la United Fruit Company. Esa reforma agraria era para atacar a la United Fruit Company y le afectó 500.000 caballerías de tierra. Y automáticamente mata dos pájaros de un tiro. Azusa al Yankee para que empiece a hacerle la guerra para él tener la justificación de actuar. Y destruye el aparato productivo del país para crear el caos y entonces empezar a dar las tierras a la gente suya automáticamente, después que él nacionaliza eso, Eisenhower le quita la cuota azucarera que eran 6 millones de toneladas de azúcar, con el diferencial. Porque Cuba tenía una cuota azucarera de 6 millones que Estados Unidos la compraba y le pagaba la diferencia del valor, cada año se aumentaba. Si disminuía el precio, se lo pagaba el precio del mismo año que le pagó anteriormente. Todo eso lo había ganado para Cuba Batista, el dinero que fue a buscar allá el general de las cañas, Jesús Menéndez. Que lo mató Casilla Lumpuy por ese mismo dinero. Porque ellos derrotan a Batista porque Batista no era pro norteamericano. Le tenía odio porque sabía lo que habían hecho con él en la revolución del 32-33. Cuando Super Wills quería venir a intervenir Cuba. porque venían? Porque la enmienda PLA le daba ese derecho. Ya Cuba había tenido dos intervenciones, una en la guerra y la otra después del problema entre Estrada Palma y José Miguel Gómez, donde Estrada Palma renuncia porque se iba a formar una guerra civil y entonces los americanos intervienen del 9 al 12 y le ponen orden y después gobierna José, José Miguel Gómez. Y en los días que gobierna José Miguel Gómez, como el pueblo de Cuba no está contento, empieza la revolución de los independentistas de color, la gente de Rodríguez, Evaristo de Senor, por allá por el Raliengo 18 en Guantánamo, que era el último reducto de la gente que fue fiel a Maceo, a Quindimandera, Bandera, a Combrea, ¿no? donde fue la famosa y exitosa batalla Campaña del Oriente. Y entonces viene un batallón de cazadores de, de bandidos con, con Teddy Roosevelt, Teddy Roosevelt, que fue años más tarde Teodoro Roosevelt, ¿se acuerda quién fue Teodoro Roosevelt? El tipo era cazador de personas, pam, pam, pam, pam. Como mismo los pistoleros hoy matan a los inmigrantes, que esos gringos de ahí de la frontera que le caen a tiro a los infelices. Se llamaban los Royal Riders. Y José Miguel Gómez los manda allá. Y el hijo de Martí tiene que ir porque es coronel del ejército. Porque él se incorporó a la guerra después que muere el padre. Que vino, si mal no recuerdo, por Pinar del Río con Henry Riff. En una expedición que desembarcó por Pinar del Río, que lo recibió el general Loinaj del Castillo, el padre de Dulce María Loinaji del Castillo, la mujer que escribió Mi Jardín, la poetisa cubana, que es premio Cervantes de, de Literatura, junto a Carilda Oliver Labra. La, la mujer, la vieja aquella calentona que escribió el poema para que se vayan ubicando. Me desordeno mi, mi amor, me desordeno cuando voy en tu boca enamorada y casi sin saber, casi sin nada te toco con la punta de mi seno. Y en mi soledad de niña enamorada, me desordeno, amor, me desordeno. ¿Por qué? Porque en Matanza, era una niñita de 12 años ya estaba despuntando, y entonces estaba corriendo con unos niños debajo de un aguacero, y un señor casado de 40 años le estaba mirando los cenitos. Y ella, que fue una vieja siempre libertina, acordándose de aquello, escribió, me desordeno. Y entonces, se da el problema de los independentistas de color, Matan tres mil y pico de negros, ese es el pasaje más bochornoso de la historia cubana. Y se vincula al hijo de Martí, porque era el jefe del ejército. Porque el ejército libertador lo licenció Leonardo Gut para pacificar al país, porque como no había plata, todo el mundo se quería matar de nuevo. Y ahí cuando licencian el ejército libertador por 25 pesos oro, el gobierno americano le da plata a los españoles que ya están en Cuba, oye cómo vino la cosa, y también a, al Ejército Libertador, porque también quedaban españoles que habían combatido y eran belicosos, y ahí es donde entra en operación el señor Ángel Castro, el padre del tipo que había venido a Cuba de Polizonte, huyendo al ejército español que estaban reclutando allá, pero en Cuba lo cogen y lo reclutan, y está con las fuerzas que fueron a Santiago de Cuba, y a él le toca también dinero, y le dan 25 pesos oro para que se licencie toda esa gente. Y con ese dinero compró cuatro caballerías de tierra en Virán. Y ahí empezó el imperio del hombre. entiende cómo funciona? Las compró a peso cuatro caballerías, cuatro pesos de oro. Así empezó la cosa. Entonces, esos fueron los mecanismos que hicieron que en el 30 y pico, Batista viendo todo lo que había pasado, porque ya conocía la historia, Manda a un personaje a los Estados Unidos, Carbó Servía y, y Sterling, el hijo del otro periodista famoso de Cartel Sterling, para que habla con Roosevelt en plena crisis y le dice que él no quiere en Cuba la enmienda a PLA. Porque lo que Summer Will iba a hacer en Cuba era otra carnicería más, como pasó en, la, en el tiempo de la Chambelona, con la segunda intervención en los días de, de la matanza de los independentistas de color. Y que de paso. Le dé la isla de Pino que los americanos, los americanos, los campeones de la democracia, los campeones de la libertad y de los derechos humanos, donde ustedes viven allí, engañados, querían cogerse a la isla de Pino. Pero nos salvamos porque los pineros, que eran el último reducto de esos famosos vuelta bajeros canarios, que tenían todos sus orígenes, en aquella revuelta de los vegueros de 1770 y pico, cuando España ordenó el estanco del tabaco y no quería que los vegueros canarios vendieran el tabaco y entonces la casa de contratación de Sevilla, que era la, la Cámara de Comercio del Reino Español, le dijo que no se lo podían vender a nadie porque allá ellos comerciaban con las colonias de Estados Unidos y con los ingleses y con los holandeses y entonces se dio la revolución de Jesús del Monte y el gobierno español tuvo que ahorcar ahí en la zona de Santiago de Las Vegas, y la calzada de Bejucal ahorcó setenta y pico de, de canarios ahí para dar un escarmiento en el llamado estanco del tabaco. Entonces los, eh, los isleños, ¿por qué tú crees que le dicen los isleños a los de la isla de Pino? No es porque estaban en la isla de Pino, esa isla se conocía como la isla de los piratas. Isleños porque eran ese último reducto de canarios que estaba ahí, de esos canarios puros, de, de allá de de palmas de Canarias, de donde cogen y le sacan el, el guarapo a la palma de las Canarias. Guarapo, la miel de guarapo se la que hacen por allá todavía. Entonces todos los hechos están concatenados. Por eso es que él manda ya a Carbó Servial y a Sterling y ellos negocian el fin de la enmienda a PLA y la eliminación de las pretensiones de Islepino. Eso es territorio cubano. Y quien nos salvó fue Batista y los Pineros. Si no, Ilespino no fuera de nosotros hoy. Entonces, ellos querían cuatro bases en Cuba. Las mejores bases del mundo. La bahía de Guantánamo es la bahía más profunda del mundo. Cuba tiene una peculiaridad geográfica que no tiene todo el mundo. Nuestras costas son irregulares. África, como es una de las regiones más viejas del mundo, por la erosión el golpear de la de la sola contra la placa costera continental africana casi no tiene accidentes geográficos. Pero Cuba no es así porque Cuba es una isla más joven. Entonces la bahía de Guantánamo es una de las bahías más profundas del mundo y ahí establecieron su base militar para controlar el Caribe y el acceso al Atlántico con otro pedazo allá en Puerto Rico para si había que salir de emergencia para la belicosa Europa porque aunque Europa es la región más culta del mundo es la región más belicosa del mundo. Mira cómo terminó la Segunda Guerra Mundial y cuando se creyó ya que no había conflicto, en el corazón de la culta y civilizada Europa, otra vez una guerra amenaza la paz y la existencia del mundo. Allí en Ucrania. Una guerra creada por los campeones de la democracia, por los campeones de la libertad, que formaron la comancola que formaron, que no cumplieron los acuerdos de Minsk, que tentaron al pobre Zelensky para que a Putin para entonces que destruyeran toda Ucrania, desangrar a Putin, arruinarlo económicamente, quedarse con el suministro de gas, con el petróleo para vendérselo a Europa, hacerse más rico y de paso quedarse con la deuda que generó la guerra para que las compañías norteamericanas se quedaran con todo eso. Ustedes viven muy enamorados de los yanquis, pero yo no, pues yo sí sé que son unos bandoleros. No su pueblo, no sus académicos, no, su, no sus instituciones, no sus comerciantes, pero los políticos, los halcones de la guerra, son unos bandoleros. Y mira la masacre han sacrificado al pueblo de Ucrania cuando debieron ponerle fin a eso. Porque esa población prorrusa que está ahí, en esas cuatro repúblicas, incluyendo y Lugán, esa población, aunque está en territorio ucraniano, es toda rusa. Entonces hay que buscar una vía a través del, del diálogo para ver cómo salvamos a toda esa gente porque es territorio ucraniano pero la gente que estaba en Crimea eran todas rusas y esa península de Crimea se la dio Nikita Khrushchev a Ucrania porque él era ucraniano cuando él era el presidente del poliburó soviético en la Unión Soviética que lo había ganado Pedro el Grande, si mal no recuerdo, en una guerra que le hizo a los otomanos porque necesitaban un puerto de aguas cálidas y no lo tenían, ellos tenían el Caspio allá y cuando se congelaba no podían, dimos el, el Báltico allá donde está eh, el exclave de Kaliningrado, porque exclave es el que está afuera y enclave es el que está dentro. Entonces querían cuatro bases en Cuba, los campeones de la democracia, los de la libertad, los de los, de, los derechos humanos en América, que invirtieron ingente suma de dinero para acabar con el comunismo, pero dejaron el nido allí a 90 millas, para que siguieran jodiendo y moliendo a nuestro pueblo. El único pueblo que no tiene derecho a soñar. El único pueblo que no puede construir un futuro con anhelo y sueño en su patria es el pueblo cubano. Porque ya es hora de que el exilio se junte para que nuestro pueblo vuelva a su tierra. Esa tierra de cotorras y papagayos, esa tierra de negro rumbero alegre, de mulatas lindas, de tan rico tabaco, café y ron, nos lo han impedido disfrutar a todos los cubanos en 64 años tanto los que estamos afuera como los que viven esclavos allí, por la barbarie de un régimen que tiene su principal cómplice en un gobierno que durante 64 años ha predicado una falsa moral en calzoncillo, diciendo que apoya a un pueblo cuando en realidad no es así. Estados Unidos, el gobierno norteamericano es un lobo disfrazado de oveja. Y los cubanos cayeron en la trampa, en la ratonera, que siempre te digo, la ley de ajuste cubano, vengan para acá, todos los enemigos del comunismo, la gente del Escambray, la gente de Girón, la gente del 80, la gente de Saúl Sánchez, lo, los que pelean, los que tienen valor, los que creen que para mover una fuerza hace falta otra, vengan para aquí que les dar un estatus. Le tiro el cerco con la ley y le digo, no se pueden mover. Y el comunismo está protegido para sí. Te das cuenta. Entonces, por eso odiaban a Batista. Querían cuatro bases en el territorio cubano, Guantánamo, en el sur, la bahía de Cienfuegos, la segunda mejor bahía de Cuba, la bahía en Pinar del Río Bahía Honda y Bahía de Nipe, la segunda bahía de bolsa más grande del mundo, después de la de Houston en Canadá y en la península del Labrador, para sus cuatro bases militares, para el Atlántico Norte y para el Caribe Sur. Pero el pueblo de Estrada Palma, en la entrevista, le dijo que no. Y no, y no, y no, y se le plantó y nada más le dejó Guantánamo. Y Guantánamo a cambio de un empréstito de 3 millones de dólares para echar a andar el gobierno. Y nos dieron de todo para darnos el cebo. Por eso Leonardo que aquel gobernador militar, trajo tantos bueyes, tantas vacas, tantas carretas después de la guerra y dieron tanta plata para levantar la economía, para vender la imagen de que eran buenos para ver si nos anexábamos, porque ya hubo dos intentos de comprar Cuba, uno en los días de Jackson y otro en los días de Jefferson. Se ofrecieron en los días de Jefferson 200 millones de dólares y España los rechazó, y en los días de Jackson 30 millones y España los rechazó, lo rechazó también. Por eso los ingleses en una componenda intentan ocupar La Habana, y se ocupa La Habana en 1772 con la toma de La Habana por los ingleses. Porque eso era una trampa que ya venía cocinando el imperio inglés. Y los cubanos pelean, pelea el bravío Pepe Antonio. Y la milicia de Guanabacoa echan a los ingleses. Y los ingleses intentan expandirse a Pinar del Río. Y los canarios pinareños no los dejan caminar. De ahí viene el famoso dicho, llegó la hora de los mameyes. Porque como ellos se vestían de rojo... Casaca roja, esa es la ropa del ejército de Inglaterra. Los canarios los echaron a machete limpio. No tengo batería y carga por aquí, no sé qué me pasa. Deja ver qué me pasó aquí un momentico, por favor. A ver qué pasa. Aquí. Los canarios los echaron a machete limpio y entonces tienen que negociar. Tienen que negociar y la cambian por la Florida. Y al cambiarla por la Florida, allí se quedó una población netamente española, que es la población, que es el contacto que en los días de la guerra americana, a través de la Florida, por el puerto de San Quintín, creo que hay un puerto en la Florida, y el puerto de la Fernandina, los colonos que estaban allí, en la Florida, que estaban emparentados con los cubanos porque fue en los mismos días de la toma de la Habana por los ingleses. Recuerda que es 1772 aquí y la declaración de independencia es 1776, que la gente confunde la declaración de independencia con la independencia americana. Es una cosa distinta a la otra. Una cosa es en Filadelfia y la otra cosa es 7 u 8 años después, en 1783 la declaración, si mal no recuerdo. Entonces, a través de esa población cubana que está allí, cuando Washington está cercado, que ya no tiene fuerza ni hombre, que, que la viruela amenaza con acabar con su ejército. Llega un hombre que había estado en el ejército del Imperio Prusiano, que lo habían botadeado por su abierta homosexualidad. Y el tipo era especialista en guerra de montaña y en guerra de guerrilla. Y con su pajarería Feminoide, para decirlo así, entrena al ejército de Washington y parte un delegado a Cuba y hace contacto en Cuba y las damas cubanas, la población habanera y de Matanzas recogen dinero y cuando el dinero se acabó dieron la joya y lo llevan y le dan a Washington armas y se traen seis mil macheteros de Haití y los negros haitianos con el dinero del pueblo de Cuba Apoyan a Washington y los derrotan. Digo, derrotan a los ingleses. Todos esos hechos están concatenados. Y por eso querían votar de Cuba y no querían al negro porque lo, les había frustrado sus planes. Les había frustrado sus planes. Cuando le dijo, Isle Pino es mía, la enmienda plano no la quiero más aquí. Aquí mando yo. Por eso es que cuando se suben al, bu al busto de Martí aquellos que vinieron en el dragamina famoso los marinos borrachos aquellos lo, lo logran hacer porque es en los días en que gobierna fue el 44, 48 grau prio, no sé, y los negros habaneros querían matar a los marines lo que pasa es que Ventura llegó y se los llevó para allá, para la segunda si no los matan, y todos los hechos están concatenados tenemos una historia tan grandiosa tan bella, tan divina pero eso no lo publica el Granma eso no lo publica Juventud Rebelde de esas glorias y esa epopeya no habla Randy Alonso. Randy Alonso nada más le habla de que en Estados Unidos hay una crisis económica enorme. De que la inflación ya no los deja vivir. De que subió el precio del huevo. De que ya los granjeros no saben cómo podrán producir leche de lo caro que está el pienso. Pero no te hablan de que en el país no hay nada. Allí en ese paraíso todo es alegría y felicidad. Y ponen a Israel Rojas con un grupo de estudiantes universitarios todo risueño para la foto para darle a entender a la juventud y al mundo que allí hay un futuro que construir, porque esa es la misión de la prensa, de una tiranía, censurar y dar a entender una realidad que no existe, todo es parte de un programa, de un problema, pero a la gente no le hace nada, no le hace caso a la capucha, la capucha es un loco y la gente prefiere ir a oír chisme, y chisme, chisme, chisme, que la gente quiere chisme, yo entiendo al hombre, la gente quiere saber qué le pasó a las intumbares. ¿Por qué se cagó en la madre de la Damosquí? ¿O por qué la diosa está en guerra con, con aquella que no quiere cantar con ella en el teatro? ¿Quieren saber por qué le dieron la galleta a ola, si fue porque se reprendió con Yomilo o porque Yomilo es un homofóbico? Eso es lo que le interesa a la gente. Y mientras esa condición persista, pueblo de Cuba, tú no puedes soñar con libertad. Porque esto es un plan bien estructurado de la Internacional Socialista. ¿Qué pasa, compadre? ¿Por qué atacan tanto a la capucha? ¿Por qué es, se encarne con la capucha? Porque saben que la capucha sabe. Y el peligro más grande que tiene una sociedad es un hombre que piensa. Por eso heriré al pastor y despertaré a las ovejas, perdón, porque cuando tú quitas el pastor, el rebaño está a merced del lobo. Pero la gente no entiende. Porque el loco soy yo. Cuando yo digo la verdad, estoy denigrando. Cuando yo llamo a juntarnos, estoy diciendo que es la única vía que tenemos para lograr. El destino final del pueblo de Cuba. Sin unidad no se puede hacer nada. Tú, tú miras un motor. Tiene, el motor tiene cuatro tiempos. Creo que es compresión, escape, fuerza, admisión, compresión, fuerza y escape. Si falla uno, el motor no arranca. Tiene que trabajar todo el mundo coordinado. Es hora de llamar al presidio político, a los hombres que hicieron historia. Hay que llamar al exilio histórico político para juntar los viejos troncos esos de tantas raíces fuertes y tanta gloria con esta nueva generación que llegó, los hombres que tienen decencia y ética, con los haceres que volar para que al fusionarse hagan la simbiosis maravillosa de la posible libertad de la patria. Sin unidad no podrá haber consenso, sin consenso no hay unidad y sin unidad no se puede lograr aquí nada. Todo lo que yo diga aquí es por gusto. A palabras necias oídos sordos. Si mis palabras son interpretadas como una necedad, todo es por gusto. Es imposible. Así no se puede luchar. Así no se puede soñar con construir un futuro nuevo para nuestros hijos en libertad en una tierra. No podemos cansarnos en el empeño de, de ver libre a la patria. Martín lo dijo en su último ensayo, tiempo antes de partir hacia Cuba a buscar su sepultura final eh, eh, y pasar al panteón de la gloria y de la historia el día que cayó en dos ríos, dijo, aullá que en vuestras tumbas muertos gloriosos, el día que cejéis en vuestro empeño de ver libre a la patria. Ese día se unirá el mar del sur con el mar del norte y de todo esto nacerá una serpiente de un huevo de ávila. El día que nos cansemos de luchar el día que el comunismo siga arruinando eso, tú verás que los americanos van a intentar apoderarse de Cuba. Porque ese es el sueño de los chanquis. La capucha lo sabe. Ellos han dejado que esa isla se arruinen, se arruinen, se arruine Para que por esa misma desesperación, un día el pueblo de Cuba en masa pida la anexión a los Estados Unidos. Que sería bueno desde el punto de vista económico. Y las leyes americanas son muy buenas. Pero nosotros somos una república de chicharrón y café con leche, de guaguancó, de rumba. Somos una república martiana, maceísta. Tenemos un legado histórico enorme, una historia maravillosa. Nosotros no somos un imperio de chicle, Coca-Cola y tenis nai. Nosotros somos una república de. de Señorita, ¿cómo está? Dime hacer Cere que volar. Es, esa es nuestra república. Es nuestro amargo vino, pero es nuestro vino. Hay que, hay que leer. La muñeca negra, Pilar pielar, Piedad, como le traen otra muñeca, y ella dice, sí, pero es que esta es mi muñequita negra. Sí, está muy buena la muñeca que tú me traes, pero, pero esta es la mía, esta es la que yo quiero. No importa que esté rota, que se le salga la tripita, es la muñequita que me ha acompañado toda la vida, la que tengo lazos con ella. Esa es nuestra república. Eh, mis hermanos son los habaneros aunque yo no sea de la Habana y aunque ellos hablen tanta cosas de los orientales y de los pinareños y de los avileños eh, eh, esa, esa es mi tierra el santiaguero ese que habla como Ari Giver ese es mi hermano eh, eh, yo no podría vivir sin ese pedazo de tierra ese es mi anhelo más grande es mi más grande ilusión es mi sueño como mismo sueño tuvo un día Moisés que te dije que no quiso gloria, no quiso nada solamente le dijo a Dios permíteme contemplar la tierra por la cual yo he luchado toda mi vida y Dios le dijo no vas a pasar a la tierra dijo no importa déjame contemplar le dijo sube al monte Hermón y desde ahí contemplarás toda la tierra y le dijo en este lugar van a vivir los hijos de José y en el valle de Jordán van a vivir los de Simeón y allá cerca de la frontera del Jordán los de Nectalí y vislumbró en su mente el futuro glorioso de su pueblo en su tierra, en su promesa en libertad. Esa es nuestra tierra. Y hemos dejado que nos las arrebaten porque nos mataron la espiritualidad, la decencia, porque ese es el cimiento del amor y el patriotismo, el respeto a defender lo que nos pertenece, pero este pueblo no entiende. Y allá va el paparazzi a arrepiar a Darwin y Darwin con el pelo parado ese, que no se sabe qué cosa es, parece un cepillo de alambre de, de quitar el rumbo en un caldero. Hablando del otro y sacándole ficha técnica, porque esa es la obra del enemigo. Porque eso es lo que el enemigo quiere. Dividirnos para someternos, para separarnos y para vencernos. Y cada vez que llega una personalidad al exilio empiezan, oye, porque llegó fulano y he echa para allá a Mengano y mira Mengano, porque esa es la obra del enemigo. Hay que recordar cuando el mayor retó a Carlos Manuel de Céspedes a duelo, porque eran dos abogados encontrados con dos formas distintas de concebir la forma de gobierno republicano. Uno acusaba al otro de muy liberal y de muy utópico para la época y el otro lo acusaba de tirano y lo retó a duelo. Y Carlos Manuel de Céspedes rehúsa el duelo y no lo rehúsa porque le tema. Porque un hombre que se ha enfrentado a plomo contra el imperio colonial militar más grande del mundo que era el imperio español, ¿cómo va a tener miedo? Pero sabe que hay algo que pesa más y es la unidad consustancial de su pueblo que lucha contra un enemigo mayor. Y entonces le dice, no hijo, y le da un abrazo, le dice, ¿cómo yo voy a pelear contigo si tanto tú como ellos como yo somos imprescindibles para la lucha de la patria? Tú no eres mi enemigo hijo. Y reconcilió, porque esa es la misión de un político, reconciliar. Por eso nosotros necesitamos ante todo un pacificador, un hombre que vaya como Martín y le lleve la verdad de nuestra esencia y de nuestro problema a todos esos que están enemistados. Después que eso pase y todos se amisten, entonces podremos hablar de sentarnos a conversar y podemos buscar con seriedad todos juntos un camino para lograr el sueño en el lado del pueblo de Cuba, volver a nuestra tierra, porque pueblo de cura, pueblo de Cuba, es hora ya de que volvamos a casa. Los dejo. Si puedo, por la noche me voy a conectar para que alguno que no oyó nada estemos hablando media hora, una hora. No voy a dar discurso ni voy a hablar de nada. Voy a interactuar con la gente porque me gusta. Quiero ir conociendo al pueblo, a la gente que me escribe. Los quiero mucho, se me cuidan mucho por ahí. Hasta un próximo. Encuentro